Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de lo que estés escuchando Este es el video número 12 De estos videos short En el que estamos en este momento Hablando de la mitología De los planetas ¿Para qué? Para que puedas entenderlos mejor Para que puedas vivenciarlos mejor Y hoy en esta clase número 12 Nos toca la luna Este es el símbolo ...que vas a encontrar siempre en una carta natal eh, representando a la luna. Y la luna en, la, en todas las mitologías eh, siempre está representando a la deidad femenina. Por lo tanto, a mí la mitología que más me gusta... Eh, es, eh, para definir a la luna eh, es la Inca que considera a la luna como mamaquilla eh, es, mm, es pronunciado en argentino disculpen ustedes escriben mamá así <ríe> eh, y kilia con el Ya la pueden buscar así eh, Y es hermosa porque dicen que era la hermana y esposa de, eh, del dios Indi del sol eh, Por lo tanto en todas las mitologías está considerada como la deidad femenina por excelencia y en astrología, eh, la luna representa justamente las emociones, la madre, eh, representa eh, el, el cómo sentimos, lo emocional, ¿sí? la parte eh, pasiva o receptora, ¿sí? cómo nosotros sentimos. Bueno. Ojalá te haya gustado esta clase como todas las otras. Ojalá ya te hayas suscrito al canal de YouTube y que ya somos más de 10.000 suscriptores. Es impresionante, estoy emocionado. Y también que eh, estés eh, en nuestra página, en nuestra. Pequeña, gran comunidad que estamos logrando de astrólogos, astrólogas y astrólogues en el mundo. Nuestra página la tenés acá abajo, centroaprenderastrologiafacilmente.com eh, Y ahí te puedes hacer miembro gratuitamente. Y si seguís estas clases también gratuitamente antes del fin de año, yo te prometo que vas a ser astrólogo, astróloga, astróloga. Hasta mañana. Chao.